Bienvenidos a un video más de FIFA móvil Chicos, pues hoy les voy a hablar sobre la estrategia Bueno, no, estrategia no Tampoco es truco, así que... Bueno, la forma La forma en que voy a hacer uso de mis doblones Para conseguir a 6 de los 7 capitanes maestros Del evento de la búsqueda del tesoro Así es, voy a atacar a 6 de los 7 capitanes maestros De la búsqueda del tesoro ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, primero que van a vamos acá a sacar lo que es el mapa 1 y en el mapa 1 donde comienza y hasta llegar a sacar hasta este pellegrini son necesarios de 265 doblones creo que la mayoría de ustedes ya lo han sacado pero puede haber algunos como yo en mi caso que todavía no lo reclamo así que este sería el primer capitán maestro que voy a sacar y se ocupa nada más de 265 doblones para llegar desde el inicio del mapa 1 hasta pellegrini ahora bien en el mismo mapa 1, si nos ponemos en este nodo, de este nodo hasta el final, que es donde está José Callejón, se ocupan de 575 doblones. Muy probablemente también varios de ustedes ya hayan logrado sacar todo el mapa, pero como les digo, puede haber otros, como yo, que se han estado esperando hasta el final y han guardado sus doblones. Así que en el mapa 1, si ya fueron por Pellegrini, para llegar de este nodo hasta el final, donde está José Callejón, nada más se ocupan 575 doblones lo que significa que para el mapa 1 son necesarios de 840 doblones para que así puedan conseguir a los dos capitanes maestros del mapa 1 ahora bien, en el mapa 2 el mapa 2 yo lo voy a habilitar o lo voy a pagar con los FIFA Points recuerden que en 20 días pudimos haber conseguido más de 1000 FIFA Points haciendo únicamente las actividades diarias así que yo estuve ahorrando todos esos FIFA Points y el mapa 2 lo voy a comprar con los 500 points que cuesta. Money, money, money. Ahora bien, recorrer de la casilla principal del mapa 2 hasta donde está Arnautovic son necesarios de 1,375 doblones. Si ya sacamos a Arnautovic para poder llegar a Mikitarian, ocupamos partir desde este nodo hasta el final del mapa 2 para conseguir a Mikitarian. Y para ello son necesarios de 1,600 doblones. Así que para poder completar todo el mapa 2, se requieren de 2965 doblones. El mapa 3 igual lo voy a conseguir pagando los 1000 points que cuestan. No voy a hacer uso de mis doblones, ya que durante todo el evento, si fuimos astutos y ahorramos los FIBA points, muy fácilmente vamos a poder desbloquear el mapa 2 y el mapa 3 con el simple hecho de haber hecho las actividades diarias. Bien, del nodo principal del mapa 3, para llegar a son son necesarios de 1825 doblones. Si ya logramos conseguir a son y arrancamos de este nodo hasta donde está Alexis Sánchez, se requieren de 1725 doblones. Hasta este punto es donde podemos llegar a conseguir los 6 capitanes maestros, únicamente habiendo realizado los juegos de habilidad durante todos los días que duró el evento. Yo de momento no he gastado ningún dinero real, esos 6.260 doblones que tengo hasta este momento Ha sido únicamente realizando los juegos de habilidad Y ganando la mayor cantidad de partidos de ataque enfrentado Para conseguir el máximo punto de vela que se pueda en cada turno Para poder lograr conseguir hasta los 6 jugadores que sería con Alexis Sánchez Se requieren de 7.365 doblones Estamos hablando que a mí me faltan 1.105 doblones únicamente Para poder conseguir esos 6 maestros capitanes Ya para poder llegar hasta Sterling sería el séptimo capitán maestro, ocuparía 2.850 doblones más, que sumados a los 7.365 doblones, son necesarios de 10.215 doblones para poder conseguir a los 7 capitanes maestros de este evento, lo cual es totalmente imposible para los jugadores free to play, así que desgraciadamente se me va a ir de las manos tanto Sterling como Ronaldo Icono Prime. no lo voy a poder conseguir y pues no me queda otra más que ir por esos seis jugadores maestros y así es como yo le voy a poder sacar el mayor provecho a este evento bueno, bueno chicos entonces ya lo saben, eh, esta es la única forma, bueno esa es una de las formas para poder conseguir a los seis capitanes maestros espero que hayan logrado ahorrar todos sus doblones hasta este, hasta este momento y si fue así, pues bueno excelente van a poder sacar a los seis capitanes de los siete que hay en el evento y pues van a poderse beneficiar mucho tanto en monedas, en puntos de experiencia y en refuerzo de habilidad. Bueno chicos pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si así fue por favor suscríbanse en el canal y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este y por favor no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.